de señales 101. En el día de hoy veremos las señales sinusoidales. Los temas que trataremos son la relación de las señales sinusoidales con la circunferencia y la relación que hay entre la velocidad de giro con la frecuencia. Empecemos entonces. Las señales sinusoidales son aquellas que se pueden expresar como coseno, de omega 0 t menos un desfase, o como seno de omega 0 t menos un desfase. Ambas señales, seno y coseno, se denominan señales sinusoidales o sinusoides. Veamos entonces cada uno de los temas. La relación de la circunferencia con las señales sinusoidales. Una de las formas de describir una señal sinusoidal es simplemente pararse en un, en un círculo, y hacer un recorrido a través de su circunferencia a medida que voy haciendo este giro voy haciendo la proyección de la amplitud donde estoy girando si, si, tuviera, si yo estuviera viendo a la persona que está haciendo el giro allá entonces yo lo estoy viendo y lo que voy a ver es que la persona empieza a hacer el giro y va a pasar para arriba y va a ser para abajo entonces lo que se tiene es este giro se empieza a hacer y Dependiendo de cuánto tiempo me gaste yo en hacer todo este giro, será el tiempo como se va, se va a proyectar esta señal de esta forma. Miremos una animación para que nos quede más claro lo que les trato de explicar. Entonces, tenemos una señal. Si no soy tal, ampliamos un poco para que sea un poquito mejor. Muy bien. Y lo que vamos a, lo que vamos a ver es que tenemos una señal un punto que va, a, que va a iniciar acá y luego va a empezar a girar, a girar, a girar. Ese punto se va a, se va a proyectar en este tiempo. Como el perímetro de la circunferencia es de 2pi, él se va a morar 2pi segundos, él se va a, a esa velocidad, se va a morar 2pi segundos en, a, en, a, en hacer un giro completo de la señal. Veamos entonces. Empieza a señalar, em, empieza a caminar, empieza a girar, y se mora 2pi. Ese 2pi se llama, es el periodo, se le llama el periodo de la señal, que es la diferencia que hay entre ese punto y otra donde vuelve a iniciar. Yo puedo tomar el periodo donde yo quiera, lo puedo tomar aquí abajo, entonces entre pi y 3pi, la, la diferencia es de 2pi, por lo tanto el periodo es de 2pi. En ese caso, el coeficiente que, que acompaña a la variable t se le llama frecuencia angular, en este caso es 1. que significa? Que me demoro un segundo en hacer todo un giro completo. Veamos otro ejemplo de estas señales que tenemos acá. Entonces, haciendo otro ejemplo, lo que tenemos ahora es una señal coseno cuya frecuencia angular, que es el coeficiente que acompaña a la t, es de pi medios. Este pi medios es superior a 1. ¿Eso qué significa? Que la señal que yo me voy a hacer este recorrido de la circunferencia más rápidamente. Y al hacer este recorrido más rápidamente. Voy a oscilar o la, o la vista que yo voy a tener de la persona que está acá. Va a oscilar mucho más rápidamente. Eso es sim simplemente lo que voy a hacer. Entonces veamos el ejemplo. Que tenemos para poder hacer el cálculo de esa función, acá, corremos el, la animación, vemos nuestra animación, podemos organizarla un poco mejor, que sea más amplia, y en este caso el de pi medios, eso qué significa, que por cada segundo que yo recorra, perdón, que cada segundo que yo invierta voy a recorrer pi medios. O sea, si estoy acá, en un segundo, hice pi medios, en otro segundo, pi medios llevo pi, en otro segundo, otro pi medios llevo tres pi medios, y en otro segundo, 2 pi completo. O sea, que me moro uno, 2, 3, cuatro segundos en hacer el giro completo. Por lo tanto, el periodo de la señal sería cuatro segundos. Miremos acá nuestra animación. Entonces, 1, 2, 3, cuatro segundos... 1, 2, 3, 4 segundos, que fue lo que les afirmé. Es decir, la señal se va a reflejar dependiendo a qué velocidad haga yo este giro, ella va a hacer una oscilación más rápidamente o más lentamente. Entonces, el tiempo que tarde yo en hacer el giro completo se llama un periodo, que sería la diferencia, en ese caso, cuando la señal otra vez vuelve y se repite. Aquí entre pico y pico se muera 4 segundos, o si lo quiero ver entre este pico negativo, 2, y el pico negativo, 6, 6 menos 2, nuevamente vuelven a ser 4 segundos. Y la frecuencia angular es el coeficiente de la variable t, en ese caso es de pi medios, que significa que por cada segundo voy a avanzar pi medios. Veamos otro ejemplo adicional. De los que tenemos acá. Entonces, ahora tenemos que la frecuencia es de pi, la frecuencia angular es de pi. Nuevamente, ¿qué significa eso? Que en un segundo voy a hacer un giro completo de pi radianes y en otro segundo, dos pi radianes. O sea, hacer un giro completo, un segundo, dos segundos, me va a demorar dos segundos como lo estoy viendo acá. Entonces, la frecuencia angular es de pi y el periodo es de dos. Ya se pueden ir haciendo una idea cuál es la relación entre frecuencia angular y periodo. Entonces veamos nuestra animación para saber cómo vamos a hacer este recorrido. Volvamos a correr. Ya. Y procedamos a hacer nuestra animación. ¿Qué tenemos acá? Ampliémoslo un poco, nuevamente para verlo un poco mejor. Muy bien. Entonces lo que les dije... Tengo un periodo pi, con ese periodo pi lo que, va, lo que va a suceder es que la señal cada vez por un segundo que yo recorra se va a demorar. Voy a hacer por un segundo de tiempo que invierta voy a recorrer pi, es como una velocidad. Entonces miremos nuestra animación, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos, el contenido que yo hice, más o menos, porque puede cambiar el tiempo por la animación, equivale a 1, 2, 3, el periodo es igual a 2. Un segundo para hacer un recorrido de pi, otro segundo son 2pi, el periodo es igual a 2. Y la frecuencia, es de, la frecuencia angular es de pi, como se observa aquí arriba. Me estoy tapando aquí la manito, es de pi. Bueno, entonces... Creo que ahora lo puedo explicar de otra forma, más pausada, para que usted me lo pueda entender mucho mejor. Demiéndome un minuto, corro nuevamente mi animación y se las voy a mostrar. En este caso, yo soy el que va a controlar la animación. Listo. Entonces tengo mi frecuencia es pi. ¿Eso qué significa? Nuevamente que hago un recorrido de pi. Voy, voy a arrancar como un seno, un recorrido de pi por cada segundo que yo avance. Si empiezo a hacer esta animación, ese es mi punto de inicio, ya no arranco arriba, la diferencia es que arranco desde aquí abajo y lo voy a proyectar nuevamente, ese es el recorrido que, que se va a hacer y yo soy el observador, que estoy mirando cómo va a girar ese punto y simplemente voy a ver la, la proyección, entonces ¿qué es lo que pasa? empieza a girar ese señor y apenas gira la proyección se hace desde acá, se está proyectando acá. Yo veo cómo se va a empezar a mover. Y sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y la proyección va. El tiempo que, el, que la persona tardó o que el punto tarda desde el inicio hasta acá es el mismo tiempo que va desde acá hasta acá. Y esto es simplemente es la proyección. Si sigue caminando se si sigue caminando, el punto sigue avanzando, llegará a un punto máximo. Y el tiempo que gasta en moverse desde este punto cero hasta este punto es este tiempo que, que gastó acá. Puedo hacer un cálculo. ¿Cuándo las, cuando la persona o cuando esta proyección llega a este mismo otro punto. En un segundo. O sea que la persona tardó, o el, el punto tardó un segundo en hacer todo este, este giro. Entonces, un segundo en medio giro, en media circunferencia, significa que una circunferencia total gastará 2 segundos, como lo estamos viendo acá, ahí llega a los 2 segundos, y yo sigo animando tanto como yo quiero, ahí sería 4 segundos, entonces hice una oscilación, dos oscilaciones en 4 segundos que equivale a dos vueltas, entonces nuevo, nuevamente el periodo es 2 y la frecuencia que tenemos acá es de pi, y con eso podemos ver cuál es la relación muy clara entre la circunferencia. Y las señales sinusoidales. Finalmente, los conceptos que hemos visto el día de hoy son: ¿qué es la señal sinusoidal? ¿Cuál es su expresión analítica? El coseno de omega 0t más un desfase. La diferencia entre frecuencia f0 y frecuencia angular omega 0. De esto lo ampliaremos en el siguiente video, pero sepan que ya la frecuencia angular es el coeficiente que acompaña a la t. Y F0 sería 1 sobre el periodo, como está abajo. Pues, no fue un concepto que hayamos visto, se puede deducir, sin embargo, lo veremos en, la siguiente, en el siguiente este video. Y finalmente, la relación entre periodo y frecuencia. Que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, también es igual a 2pi sobre omega 0, donde omega 0 es la frecuencia angular. Muchas gracias.